Buenas tardes, una vez más el programa sociocultural siembra de lectores con las presentaciones de los sábados. Rosemary Tapia les da la bienvenida y les solicita que se suscriban a mi canal de YouTube y que le den click a la campanita para cada vez que tengamos una transmisión en vivo les avise. Estamos transmitiendo desde Zoom simultáneamente con varias redes sociales. Tales como YouTube en vivo, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Instagram, LinkedIn, ReStream y Twitter. El Círculo de Lectores capítulo de Chiriquí con la coordinación de Laura Nieto presenta a la profesora Dalva Cuña de Molina, quien posee una maestría en docencia superior por la Universidad Autónoma de Chiriquí, un diplomado en gestión cultural por la Universidad Tecnológica de Panamá, y ha participado en múltiples seminarios y congresos. En la tarde de hoy, la profesora Molina nos hablará de su más reciente publicación, La Mujer Panameña en la Historia Nacional, siglo XVIII al XX. Cuando al abrí el libro, me encontré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 muchas mujeres ilustres como la admirada Sor Juana Inés de la Cruz y yo recordé esa composición que ella pone, hombres necios que acusaya a la mujer sin razón, sin saber que soy la pasión de lo mismo que culpáis con ustedes Laura Nieto, coordinadora de siembra de lectores de Chiriquí, quien nos presentará a la escritora Dalva Acuña de Molina. Muy buenas tardes, Rose. Gracias por esta presentación. Eh, la profesora Dalva, aquí la tenemos, es, ha escrito este libro muy interesante acerca de la mujer panameña. en eh, Toda la, la historia entre los siglos XVIII al siglo XX. Y en parte también eh, toca al... Eh, algunas de relacion, algunas historias de algunas mujeres relacionadas con ya nuestra época, el siglo XXI eh, Profesora Dalba, eh, Qué interesante su obra, me gustó mucho leer acerca de las figuras históricas que influyeron en las la ideas feministas ahí. de la actualidad Yo eh, me encantó que destacó usted a varias mujeres europeas porque usted empieza a señalar los antecedentes históricos y menciona a las mujeres en Europa. Y poco a poco, cómo fue, cre cómo fue creciendo, se fueron desarrollando estas ideas feministas pues, en países europeos. Pero eh, todas ellas lucharon valientemente contra los prejuicios de género pues, en sus respectivas épocas y naciones. Pero ¿podría usted contarnos qué la motivó a escribir su libro, La Mujer Panameña en la Historia Nacional?, eh, de los siglos 18 al 20, ¿qué específicamente qué fue lo que la motivó Bueno, muy buenas tardes Rosmarí, gracias por esa presentación y a Laura lo mismo eh, para mí es una gran satisfacción poder compartir esta investigación que hice con tanto amor y tanto deseo de aclarar algunas cosas con relación pues a la presencia de la mujer en la historia y además por ese hecho de desconocerla, ¿por qué se le desconocía? Empecé a investigar realmente en el año 2006, miren ustedes, 2006, cuando yo empecé a preguntarme acerca de esto, dada la situación social existente en Panamá y en el mundo entero con relación a la mujer. Tuve la oportunidad de hacer un viaje a, a Lima y para mí fue una sorpresa tan grande que en Lima, en las bibliotecas estatales, es obligación que el 25% de su de su de su riqueza bibliográfica se refiera a mujeres tienen la obligación de tener un 25 de existencia de libros con relación a ellos que no encontré yo en lima y pensé bueno aquí realmente a pesar que desde el año 70 del siglo pasado han habido investigadoras que han empezado a escribir al respecto no había nada comparable con la riqueza que encontré en Lima. En Buenos Aires también, aunque un poco menos, pero realmente en Lima fue extraordinario. A mi regreso acá, empecé yo a, a recabar más información, sobre todo bibliográfica, a leer. Eso me tomó a mí por lo menos leer tantos libros acerca de eso, quizás un par de años, porque compartía eso con mi docencia en la Universidad, en la universidad Autónoma de Chiriquí. De modo que ya... Fui como armando en mi cabeza que era lo que yo quería hacer, porque en nuestro país tenemos varias investigadoras excelentes que han tocado este tema, una de ellas española, pero radicada en Panamá, Yolanda Marco, que ha escrito varias obras, entre ellas una sumamente interesante sobre Clara González de Beringer, que se llama Clara, biografía. Y también una profesora Miranda que ha escrito, oh, hay, también hay algunos profesores varones que han escrito como Universidad de Pensón en Azuero. Y esto empecé yo, pues, a darle vuelta a esto, hasta que empecé a estructurar algo. Y digo yo, bueno, hay muchos estudios independientes acerca de la mujer en la política, la mujer en la sociedad. Estuve en San José de Costa Rica. Bueno, la riqueza bibliográfica de allá también es impresionante. Así que leí tantos, tantos libros. Que yo digo, bueno, yo quiero ver si yo hago algo que quizá recoja un poco esto e investigar un poquito más, porque según la profesora Cidia Candanedo de Zúñiga, mi gran amiga y admirada también, que tuvo la gentileza de hacer el prólogo, ella considera mi obra didáctica, y yo creo que sí es cierto, es una obra didáctica, que no solamente va dirigida a mujeres, deben leerla los hombres, no y por eso mi objetivo fundamental es que estos estudios deben hacerse en todos los niveles de la educación, especialmente la secundaria, el nivel medio y el universitario. En Panamá hubo un intento de hacerlo, no como que no, hace muchos años ya, y eso como que no tuvo mucho éxito. Se hicieron entonces maestrías en género, etcétera, y sí tenía profesores, profesoras que se interesaron, pero no llegó como a calar la idea, algunos pensaban incluso que se trataba de hacer una asignatura nueva y separarla de lo, del departamento de historia, no, ese nunca ha sido el propósito, sino que esto es parte de la historia, lo que pasa es que por los prejuicios, por las tradiciones, por las costumbres, por muchos grandes pensadores misóginos, porque yo cuando estudiaba nunca me imaginé que Aristóteles fuera a misógino, no, no, no jamás pensé que Rousseau lo fuera, tampoco. Y aunque uno en la secundaria aprende que los derechos del hombre y del ciudadano, como antes, antes la palabra hombre envolvía mujeres y hombres, entonces uno nunca le prestó atención si había derechos para las mujeres o no. Hasta que surgió una pensadora, filósofa, activista, revolucionaria en Francia, llamada Olimpia de Gog. Y ella, entre los planteamientos que hizo, ella estableció e hizo los derechos de la mujer y de la ciudadana. ¿no? En la misma Francia revolucionaria del siglo XVIII, y a pesar que habían manifestaciones de mujeres, nunca llegó a tener la acogida que ella debió haber tenido en ese momento. Se mantuvo siempre fiel a sus ideas y fue esto, sentenciada a muerte y murió. ¿no? Y así han habido otras mártires de la historia. Entonces, eso es para que ustedes sepan cómo se, yo fui organizando mis ideas y cada vez que yo leía esto, para mí se hacía más importante escribir algo. Y así fue como lo organicé. Total, eh, yo diría que empecé a escribirlo ya realmente en el año 2012, por ahí. Luego la universidad me dio a mí esto una descarga horaria para poder hacer la investigación y ya la concreté en el año 17, el 18 fue para publicación, etcétera, y entonces surgió pues este libro que yo me siento realmente contenta de haberlo hecho y espero que tenga que cumpla el propósito de educar educar a hombres y mujeres a la familia, a la sociedad con relación a los derechos femeninos. No se está planteando de igualarse al hombre como de una manera igual, ¿no? Es equidad, que es diferente, ¿no? Y tampoco se está planteando quitarle derechos a unos para que les des más, no. Sencillamente es que exista equidad. Hombres y mujeres somos iguales y eso, ese es el punto de partida y debemos tener derechos equitativos. Pero por la costumbre, como les digo, y la sociedad así ha ido. Así que esto, eso es en relación a cómo surgió este estudio. Yo siempre pensé hacer un capítulo y por eso es que tengo esos antecedentes allí sobre los orígenes del pensamiento feminista, que es cuando las mujeres empiezan a plantearse, a plantearse qué es lo que está ocurriendo. Ustedes si ven en el libro, eh, muy tempranamente miren ustedes las mujeres en Roma cómo se van a, a manifestar, porque querían tener participación en la política del lugar. Eso estaba prohibido, no se podía. ¿Y qué hicieron? Una manifestación. La primera manifestación feminista en la historia esta ocurrió en el siglo II a.C. ¿no? Pero eso, eso para mí fue tan importante, de ver que sí existía ese pensamiento de inconformidad y de una búsqueda de una equidad. Y así se fue forjando esto, pero hubo que llegar ya hasta el siglo IV, V después de Cristo, cuando empiezan a surgir otras mujeres tan inteligentes o más inteligentes que los hombres. Pero ustedes saben que en la Edad Media existían patrones que establecían científicamente, entre comillas, que el hombre era superior intelectualmente a la mujer, ¿no? Porque tenía el cráneo más grande que la mujer, luego tenía el cerebro más grande. Y la mujer tenía las caderas más anchas que los hombres, luego estaba destinada a la maternidad. Prejuicios como esos existieron y eran sencillamente creídos. Ahí no había otra manera de salir de eso. Pero eso se fue superando. Eso se fue superando. El mismo Aristóteles dijo, la mujer es inferior al hombre. ¿no? Entre tanto estudios, y, y, y yo no lo, no lo podía creer, porque yo como como estudiante, cuando fui estudiante de filosofía e historia, yo nunca me enteré que él tenía ese pensamiento. Mis ojos, no, nunca. A pesar que leí sus libros y todo, pero no, no, no leí nada parecido a eso. Entonces, así se va forjando eso, y por eso ustedes ven que yo me voy esto, refiriendo a estas señoras, por ejemplo, en el 5, 4 y 5 después de Cristo, cuando yo me refiero a Alejandra de Aipatia, de Alejandría, porque ella fue científica ella fue matemática, fue astrónoma, su padre la educó, sabía que ella era suficientemente capaz para todo esto y lo ayudó a él también, para, en sus obras, hizo obras con él conjuntamente. Era por supuesto una mujer de ciencia, no tenía creencias religiosas, pero querían que ella aceptara los principios religiosos, ella se negó y ¿qué le pasó? Pues sencillamente fue sentenciada también a muerte. O sea, esa era la situación existente, y yo pienso que quizás eso también hizo que algunas mujeres no, no, no se atrevieran, no se atrevieran, pero eso pasó. Y luego tenemos también a uh, una que se le considera, ellas, a, a la que acabo de mencionar es la primera científica de la historia que se conoce, y así mismo yo menciono a la primera escritora de la historia que se conoce, y ahí menciono yo entonces a Cristín de Pizano que también era francesa. Ella empezó, se le considera como, como antecedente del feminismo, porque sencillamente ella va a plantearse qué es lo que ocurre con la mujer. No va a poner soluciones exactamente, pero empieza a planteárselo. Y luego, como les mencioné, ya en el siglo XVIII, Olimpia de gogo que es la que va a, a plantear los derechos de la mujer y de la ciudadana, pero que la misma mujer no estaba preparada en ese momento para ello. Yo esto, le tenía interés en saber cómo eh, le había ido a, a los docentes de historia en la UNACI con este libro, porque el libro tiene cabida dentro del programa de Historia 113. Yo los lo había pensado invitar, pero los dos tenían compromisos de, diferentes, pero sí me mandaron sus apreciaciones y yo por eso quería esto. Eh, la profesora Milagros Sánchez, que creo que la conocen todos aquí en Chiriquí, porque ella es historiadora y además de ha publicado varios libros también. Y Milagros me mandó una apreciación de ella, de lo, que, de, lo que, de lo que ella ha visto entre sus estudiantes. Dice ella aquí lo siguiente, y quiero leer unas palabras de ellas. Dice, estudiantes de ambos géneros reconocen lo valioso de este trabajo porque por sus páginas desfilan mujeres, que para ellos eran totalmente desconocidas y que no sabían que habían participado hasta en luchas civiles y militares. Y que les llamó muchísimo la atención saber que había mujeres que habían escrito manifiestos para 1903, como las de Chepo, como las de Soná, como las de Santiago, adhi adhiriéndose al movimiento separatista de 1903. O sea, que para ellos eso fue totalmente eh, eh, desconocido y valoraron mucho pues, las cosas que aprendieron allí. Eh, tengo, hay otro profesor, el profesor esto, Juan Ramón Palacios, que dice que según él este libro debe ser de uso obligatorio en la enseñanza de la historia, sobre todo de la historia, está planteando él. Para que esos docentes que se forman en historia a la vez sean multiplicadores de eso en la secundaria. Si en la secundaria se estableciera, pero cuando no existe un programa específico, siempre existirán los ejes transversales. Y con los ejes transversales usted puede incluir todas estas cosas. Así que esto, él dice, sin conciencia histórica no hay conciencia nacional y, y ese es el papel pues de esta, de esta obra. Esto con relación a lo a lo que ellos dijeron. Eh, a mí me hizo una entrevista el ex magistrado Hermes Sucre Serrano con relación a la paridad electoral, ¿no? Y me preguntó mi opinión al respecto y yo a él le hablé acerca de que para mí la educación permanente es clave en esto y en eso es lo que yo me mantengo. Yo puse aquí entre lo que él publica en La Estrella de Panamá, dice esto que yo opino que ser del sexo femenino no es una limitante para demostrar que la mujer posee las competencias necesarias para una eficaz y eficiente conducción del Estado, y esto se obtiene mediante una educación permanente. Y sabemos que no solamente la educación permanente formal, sino que en el mismo hogar, en el mismo hogar de allí debiera surgir esto, para que la mujer realmente desde desde chica, sepa que ella puede incursionar en estos asuntos que antes se pensaba que no podía. Así que yo hago estas observaciones aquí con relación pues a, a los antecedentes y cómo, cómo que ha ocurrido con los estudiantes, porque yo le preguntaba a estos docentes que si había habido adversarios que no estuvieran de acuerdo, parece que no, por lo menos no, no me comentaron acerca de eso. En el marco teórico de mi investigación, como dijo la, la, la, la escritora Rosemary, eh, yo sí hablo de los términos feminismo y hablo de los términos género, hablo del, del término poder también. Y eh, para, para que quede claro, porque eso lo uso a través de todo el libro, ¿no? Y antes pensaban que el feminismo era sencillamente defender a las mujeres y punto. No, el feminismo es una ideología es una ideología, es un análisis crítico de la sociedad, un análisis crítico de lo que ocurre y por qué esta situación que hasta hoy, en la actualidad todavía existe me hizo una Minerva eh, del círculo de lectores me hizo una pregunta, porque me hizo una entrevista y esto me pregunta que si yo creo que estamos en la cima de los derechos obtenidos, le dije que de ninguna manera de ninguna manera estamos en la cima en la cima, para llegar a la cima va a tener que trabajar ella y todas las jóvenes que están atrás, ¿ves? Porque todavía falta mucho por alcanzar. Así que este es un análisis de la sociedad donde en la historia, la sociología son fundamentales para, para poder hacer este análisis. Luego yo me refiero a género y género pues que ha sido identificado con sexo. Y sencillamente yo establezco allí la diferencia según los libros que yo he leído y con los que estoy totalmente de acuerdo, que no es lo mismo. No es lo mismo, sino que cuando se habla de género, se habla de los roles que tanto hombre como mujer, y los dos son sencillamente miembros de una sociedad donde se desenvuelven dinámicamente los dos. No hay sociedad sin hombres o sin mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué ese desconocimiento? Entonces, sencillamente, ¿de qué va a depender esto? Del rol, del rol que se ejerza culturalmente. Ese es el asunto. Hay países en el mundo donde se identifica la fortaleza física con las mujeres y no con los hombres. Hay países en el mundo, sobre todo en Oriente, donde se identifica, por ejemplo, que los quehaceres domésticos los pueden realizar los hombres, pero no las mujeres, porque no, no, no conocen bien eso. eso es, esos son los roles. Entonces, yo trato de dejar eso establecido sin eliminar, sin eliminar de ninguna manera esto, la, que la palabra género también biológicamente significa sexo femenino y masculino, pero que culturalmente es más amplio, es más amplio al nosotros poder establecer que el rol de género, es el que va a imponer qué es lo que va a ser uno y qué va, qué va a ser otro. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que antes no había mujeres aviadoras. Sin embargo, en la, en la conferencia que tuvo aquí, esto, el, el, el, el autor del libro de Mi Pasión es volar, presentó a una de las aviadoras. Sí, Ivo ¿no? Alvarado, sí. Ajá, El sí. mismo. Entonces, ¿antes cuándo se pensaba en eso? No, de ninguna manera. ¿no? Así que... Eh, Todas y todos, como parte de la sociedad y trabajo dinámico en una sociedad, tenemos los mismos derechos. Eso es lo que hay que comprender. Poder, ¿qué significa poder? Siempre se ha identificado con dominio, ¿verdad? El poder es dominio, ¿no? Pero aquí, en esto, y no que lo haya inventado yo, sino que sencillamente yo estoy de acuerdo con eso, poder, y eso ya apareció hace como 25 años o 30 años, se identifica con empoderamiento. ¿Y qué es el empoderamiento? El hecho de saber la mujer que tiene energía suficiente y poder suficiente dentro de sí para desarrollarse en lo que quiera. Entonces, así de esa manera es como se va a trabajar aquí con estos términos. Fíjense ustedes que cuando yo planteo ahí cómo, cómo fue el feminismo en América Latina y que menciono, como menciona Rosmarín, a, a la señora de Cao en el Perú, porque es imposible hablar de todo, ¿verdad? Porque tiene demasiada información. Sí, es impresionante. Yo, yo incluso es busqué grande. información relacionada sí. porque no, no sabía al respecto. Y de sí. verdad, muy impresionante es lo de la dama de Caos. Y siempre se pensó que era un hombre, ¿no? Y resulta que es una mujer, ¿no? Es como, oh, y, y, y saltando en muchos siglos, esto, cuando... Se hacían competencias, cuando se hacen competencias de acordeón, de música típica en Panamá. ¿Quiénes han sido los acordeonistas siempre? Los hombres. Resulta que en la década del 60 había una mujer, ¿no? Y ella, ella participaba en eso y también iba a los bailes a amenizar con su acordeón porque ya sabía tocarlo. Hasta que vino una presión muy fuerte para que no se, no se presentara porque no estaba bien visto que las mujeres tocaran acordeón. Hoy día las mujeres tocan acordeón. Hoy día las mujeres también participan en eso de las salomas y, y, y todo aquello, eh, que también hay, ahí no lo menciona en el libro, pero eso lo leí posteriormente de una autora panameña que ingresó a ese, a ese concurso con nombre, con un seudónimo de varón. Pero ella ganó y cuando llamaron dijeron que se presenta el gran compositor fulano con este sinónimo y ella se levantó y nadie podía creer que era una mujer. ¿No? cosas como esas nos están diciendo que podemos desempeñar muchos roles y que tenemos la capacidad para hacerlo y el poder también eh, Profesora Dalba, acerca de todos esos roles que han desempeñado las sí. mujeres en el plano local eh, quería saber si usted nos podría eh, informar más acerca de esas mujeres que se destacaron en el Chiriquí de antaño, a finales claro. del siglo XIX claro, e inicios sobre... del siglo XX eh, hay varios nombres de mujeres que estoy segura que aquí en nuestro medio, en Chiriquí, hay descendientes de ellas. Por supuesto que eh, sí. Porque por allí se mencionaban algunas mujeres que eran propietarias de comercio, de ganado, incluso de fábricas de jabón y alambiques. Eh, men mencionaba usted a una señora Mercedes Gutiérrez de Quintero, madre de José Mol Modesto Molina Gutiérrez y Benilda del Cid de Benítez, le voy a decir que Benilda del Cid eh, es parienta, parienta yo? mía, mía. Ah. <risa> así que eh, claro es que impresionante sí. lo que usted menciona de esos roles que han ido desempeñando las mujeres ¿Y por, en, ¿y por qué en crees, esa época ¿y ¿por qué crees que yo ahora puedo mencionar esto en esta historia? porque yo, yo formo parte o, o, o me inclino por la nueva historia la nueva historia apenas surgió a mediados del siglo pasado. La nueva historia, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué incluye la nueva historia? No solamente hechos heroicos. O sea, la nueva incluye, está presentando a mujeres y, hombre, y hombres en todos los roles posibles. Entonces, ¿a quién se va a mencionar allí? A las anónimas, a las comerciantes, a las indígenas, a las afrodescendientes, a las que viven en pobreza, a, a, la, a, las, que, a las que son... Las que son estas emprendedoras, como se les llama hoy. Pero eso es emprendimiento. Todo lo que hicieron allí en el siglo XIX. ¿Y acaso no aportaban a la economía nacional? Claro que aportaban a la economía nacional. Y esas señoras que tú has mencionado, así hicieron. Mujeres que podían testar porque tenían propiedades, ya sea por su familia o porque las habían heredado, pero que no podían vender, por ejemplo, porque no tenían esa facultad, la ley se los prohibía. ¿no? Cosas increíbles como esa. Y tenemos nosotros aquí también, esto eh, cuando yo menciono a, a Manolita Sáenz y, y también menciono a Micaela Batista, Policarpa Salavatierra, eso en, Colo en América del Sur, todo el mundo cuando, cuando oye hablar de Manolita Sáenz dice, sí, la manta de Bolívar, ¿no? Y ahí llegó, ¿no? La amante de fue Bolívar. Mu fue, fue mucho más, su rol fue mucho, mucho más más. Amplio. En Colombia ya se le sacó del anonimato y se ha reconocido que ella fue una revolucionaria y participó en el campo de guerra también. No solamente fue la amante de, de, de Bolívar o que lo salvó de un asesinato que ya, ya lo iban pues, a matar cuando ella lo pudo salvar. Y entonces decía la libertadora, de libertador y la amante de Bolívar y hasta ahí llegaba. No, hicieron mucho más. A nivel panameño. ¿Cómo se aborda al personaje de Rufina Alfaro? Ah, sí. ¿Qué tacto? Sin, de, sin desfigurarlo, sin desmentirlo. Pero me encantó esa forma. Y esa forma tan narrativa, tan amena, como nos cuenta la historia de las mujeres. Destacada. Eh, con relación a Rufina Alfaro, por ejemplo, yo fui a un seminario en... en, en en San José de Costa Rica, donde se estaba hablando de los héroes, ¿no? Y entonces me cuestionaron y sobre Rufín Alfaro, pues realmente es un personaje que en un, diría yo, que en un 80% quizás sea leyenda, pero yo no voy a decir que no existió tampoco. Y como yo le entrevisté a un profesor santeño, me dice, mira, si... Para los panameños no existe, para todos los anteños existe, me dijo él. Pero hasta el momento lo que no se ha encontrado son documentos que confirmen que ella existió, si no es la leyenda, la tradición, el, el, la, la leyenda oral, ¿no? Lo que se ha contado de generación en generación. Creo que para esos tiempos no se, no se inscribían a las personas. Claro, claro que claro. sí. Claro, así era, no se, no se mencionaba ninguna. Hasta ahora, él, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, este, el presidente Porras, él en sus memorias menciona a esta chiricana, ¿no? Que yo la menciono allí y que yo entrevisté a una, a una bisnieta de ella, esto que, que era de, de Bugaba, como yo menciono allí. Bugabeña, me, me, me pregunté, Dante, una que me entrevista, que no sabía que había una, una heroína pues bugabeña que también había participado en las guerras de los mil días. Digo, pues sí, Ramona Mendoza y el mismo, el, mismo, el mismo Porras es el que lo va narrando y dice cómo ella iba sufriendo lo mismo que ellos a través de toda la guerra. Y ella a caballo se iba desde Bugaba hasta Penonomé a llevar mensajes. Pero ¿cuándo se ha dicho eso? ¿Cuándo se ha destacado eso? ¿No? Y como ella, tiene que haber un montón, las anónimas. Esas son las anónimas. De manera que eso ahora con la nueva historia sí se aborda, pero antes no. Y lo mismo pasa con Rufina Alfaro. Así que no vamos a decir ni que no existió, ni que sí existió, porque uno no va a entrar en, en, en ese conflicto, pero puede haber existido. Yo pienso que sí, ¿por qué no? Sencillamente desconocida, ¿no? Y de esa manera, ahí también yo presenté esto, cómo españolas y criollas y negras y blancas en, en el, en hasta el siglo XIX hacían cantidad de actividades para generar recursos, ¿no? Y como aprendían, las mismas esclavas compraron muchas veces su libertad a base de sus actividades comerciales. ¿No? Porque sencillamente sabían coser y sabían hacer esto y así fueron liberándose algunas. Otras porque sus dueñas, una cosa que me llamó a mí la atención también mucho, pero lo descubrí en los archivos nacionales, es que había muchas mujeres que eran poseedoras de esclavas. Porque era normal que los varones fueran los poseedores de esclavos, de esclavos y esclavas. Pero había mujeres que también tenían esclavas y les daban la libertad. Así que en Portobelo, ¿qué no pasó en Portobelo? También con mujeres que administraban tierras, que alquilaban casas. En Panamá lo mismo. Entonces esas son actividades económicas, comerciales, y hay que tomarlas de esa manera. Eh, así llegamos nosotros, además de tantos ejemplos que hay, pero que no se puede de ninguna manera. Esto, llegamos a la, al siglo XX, donde aparece otra chiricana pues, que es Clara González como ustedes saben, yo diría que quizás la mujer más ilustre en ese sentido eh, por... de, de, de ella justamente le quería Ajá. preguntar para ver si nos podía hablar acerca de las mujeres que impulsaron el feminismo y el sufragismo en Panamá durante el siglo XX y que entre esas está Clara González Elida Campodónico de Wong Esther Neira de Calvo y muchas otras muchas podría hablar otras. De, de Clara ustedes, González y de ella. Claro, claro que sí, porque Clara González esto fue realmente una excepción, una excepción porque era una mujer sumamente inteligente, muy capaz de remedios y que tempranamente su papá se la llevó hasta llegar pues a la ciudad de Panamá, donde ella pues tuvo esa acogida y pudo estudiar. Pudo estudiar y además se atrevió a estudiar en el Instituto Nacional y eras la única mujer, ¿no? Porque además la misma sociedad pensaba que mejor, mejor mandaba al hombre a estudiar, pero no a la mujer. La mujer que aprendiera a cocinar y a limpiar y a lavar y a atender su casa, pero el hombre que estudiara. Pero ella, ella, ella hizo todo esto. Y realmente hizo una tesis de grado increíble. En el año 22 se graduó jovencita, de unos 22 años posiblemente, y con una tesis maravillosa que, que ella escribió sobre los derechos esto, jurídicos, eh, comerciales, eh, eh, legales de la mujer en Panamá, y cómo fue refutando ella todo eso. En el derecho penal, que ella, ella insiste tanto en el derecho penal, y que ahí yo tengo el ejemplo, y no había pensado referirme, pero como me preguntaste, pues, por Clara, porque eso fue realmente tan valioso, lo que ella dijera, que el, la, cuando habían casos de adulterio que existieron por montones y existen porque eso no es nada nuevo, y, pero que en, en las leyes panameñas el adulterio en el hombre no estaba penado, pero el de la mujer sí. Y entonces ella eso lo ataca y, y a, la, a defensa de una muchacha de 22 años, ante todo un jurado, no es increíble la valentía que ella tenía para defender esa situación y cómo las leyes estaban mal hechas en ese sentido. Así que ella tempranamente, después de graduarse con otras compañeras, es la que va a organizar esa sociedad de mujeres organizadas llamada Grupo Feminista Renovación. Al mismo tiempo que ella lo organiza, Esther Neira de Calvo, que era de la élite panameña, por así decir, <coughs> perdón, ella también organiza otro que la sociedad de la mujer para el desarrollo social, etcétera, también lo organiza. Pero el que llevó y que tuvo esa fuerza realmente fue el grupo Renovación, porque Clara González fue tan activa, tan inteligente y contó con un grupo de mujeres igualmente valientes e inteligentes que, él, que ella creó esto otras organizaciones similares en todo el país. ¿Ustedes saben lo que es? En el año 1922 haber hecho todo esto. Hizo, hizo congresos nacionales, después internacionales, como esa organización que primero fue solamente para luchar por los derechos de la mujer, especialmente el sufragismo, después ya lo convierte en un partido político, que es el partido feminista, en el año 36. Ella fue a contiendas electorales, no ganó nunca. Bueno, la sociedad no estaba preparada para eso pero cuando se hace la constituyente del 46, la mujer pudo votar en el 45, porque existió, en verdad, la constitución del 41, donde le daba derecho a la mujer para el sufragismo, pero solo la mujer educada, no podían las demás. O sea, tenía esa limitante, hasta que en la constitución del 46, entonces sí se establecen los derechos iguales para hombres y mujeres para ejercer el sufragio. Así que, <coughs> perdón, esto Clara González, después de luchar por tantísimos años, ya ve alcanzado ese objetivo fundamental en el año 46. Ella misma argumenta que al alcanzarse también tenían que ver por otros objetivos, que era la mujer, la forma integral, la sociedad también, la libertad, los derechos democráticos, también el papel esto del país a nivel internacional, o sea, tantas cosas que eso se fue, aumentando, incrementando los objetivos que tenían. Ella, para mí, es el personaje fundamental de estos, de las luchas reivindicativas de la mujer en todo el siglo XX. Eh, también esto, Laura me menciona um, a esas otras señoras, eh, Linda Smart por Colón, quiero que sepan que a esos congresos Chiriqui no, as, no asistió, no porque estaba en contra, sino porque realmente la dificultad de la del transporte solamente se hacía por mar eh, y fue imposible hacerlo pero aquí en Chiriquí hubo grupos de mujeres que también se inscribieron al partido al partido esto feminista muchas maestras y mujeres de la de, de todo una, una de ellas fue Beatriz Miranda de Cabal bueno claro que sí claro que sí y esto y eso nos está diciendo nos está diciendo que la mujer estaba estaba clara en los objetivos que tenía, lo, lograr alcanzar esa equidad. Todas esas señoras que mencionas, que, que ellas contribuyeron a la economía del país enormemente, que fueron las que fabricaban jabón, las que tenían alambiques, las que tenían comercio. Imagínense ustedes en ese tiempo una señora Costa que en Cochea hacía raspadura, hacía miel, hacía eh, vino, Hacía zurrones, que era donde se llevaban las raspaduras, ¿Qué era lo que, manteca, que era lo que no hacía, lo embotellaba, llevaba peones, cruzaba toda la cordillera para llegar a Bocas. Cuando estaba en Bocas se iba a Costa Rica, a, me imagino por la frontera, y compraban zapatos, compraban alimentos enlatados, eso los traía de vuelta y los vendía en, en su tienda. Esa es lo que es todo, todo eso, Esto es una proeza y estarlo haciendo a principios del siglo. Y a finales del siglo pasado, mujeres ganaderas que tenían cantidad de actos de ganado. O sea, que, que eso se puede abordar ahora por la nueva historia. Antes no se hubiera abordado, porque solamente se establecía como los hechos heroicos, solamente. Y ni así nos mencionaban en, lo, en las pocas cosas que se hacen. Yo en Chiriquí también menciono esto, el periodismo. Y menciono el periodismo porque esto. Clara González estuvo muy de cerca con eso. Eh, hay una, una escritora, periodista, columnista, pero más que ella, ella era como realmente una pensadora, era una crítica social y que aportó con sus columnas en el periódico Ecos del Valle todos los aspectos. Porque hablaba de economía, hablaba de cultura, hablaba de las costumbres religiosas, denunciaba los abusos a, a los obreros. Ella, ella incentivaba a las maestras para que lucharan por, su, por sus derechos, a los estudiantes también para que no, se, no cerraran escuelas. <coughs> Perdón porque estoy un poquitito resfriada. Y yo allí menciono a Gilda María Araúz Ella era maestra de profesión, pero desde el, desde el año 26 ella empezó a escribir en los periódicos. Había periódicos en Chiriquí, como ustedes ven ahí yo menciono, tres periódicos, o sea, había otro cuarto periódico, hoy día no hay periódico en Chiriquí ¿no? ella, ella escribió en todos, en el periódico como yo menciono ahí, Adelante Horizonte, Ecos del Valle, pero donde más escribió fue allí, ella se fue realmente abruptamente de Chiriquí en el año 45 pero surgió otra, que ni siquiera ponía su nombre completo, ni siquiera se sabe quién es, que solamente ponía Araceli, ustedes saben que las mujeres no se acostumbraban a, a escribir porque eran menospreciadas por los hombres, no solamente en Panamá, eso pasó en toda la América Latina y también en Europa. Entonces escribían con seudónimo muchas veces. La, la misma, esto, eh, había una en Panamá que formaba parte del grupo, de, del grupo de, de Clara González, que era enfermera de profesión, creadora de la primera escuela de enfermería en Panamá que es apellido eh, eh, hija de Eusebio Morales, su seudónimo era Alma, y con ese seudónimo ella escribía en el periódico, porque si no eran sujetos de burlas y tantas cosas, como diciendo que la, la, esa profesión solamente era para hombres. Así mismo pasaba en Chiriquia con el periodismo. Entonces, eh, toda esta situación nos va diciendo a nosotros cómo la mujer va participando en tantas actividades comerciales, económicas, las, por ejemplo, esto, civiles, en las guerras revolucionarias, de cuánto, si llegamos a la época del siglo XX, con las luchas nacionalistas por el canal de Panamá, ustedes ven que la portada del libro, esa es una manifestación que ya tenía más de 10.000 mujeres, solamente en mujeres iban 10.000. Eso sí fue reconocido a nivel nacional. Los periódicos de la época hablaban de eso todos los días. Y así que eso son cosas fundamentales para los sucesos del 9 de enero. No se mencionaban a las muchachas que también participaron allí, sobre todo estudiantes del Instituto Nacional, mujeres de la, estudiantes de la universidad. Y eso se va poniendo aquí poco a poco. Mujeres obreras, mujeres obreras, que también defender los derechos de los trabajadores en las fábricas, sea que no hay allí con relación a ellas para tratar de descubrirlas, de descubrirlas y que dejen de ser personajes anónimos en la historia de Panamá. Eh, profesora Dalba, vamos, eh, siendo las 3 y 50, vamos a abrir sí. el compás para que nuestros compañeros del círculo literario eh, hagan, sí. le hagan preguntas referentes al libro. Sí, para que sí me, me preguntaran y yo poder hablar un poco más acerca de las inquietudes que tengan. ¿no? A ver, Julie. Pues Muchas gracias a Siembra de Lectores de Panamá. Eh, mi percepción sobre el libro de la profesora Dalbacuña de Molina eh, tiene mucha perspectiva porque reconstruir la historia es fundamental en nuestra genealogía. Pienso que este estudio histórico de los siglos XVIII al XX es un ensayo de óptica social y nueva historia de las mujeres en cuanto al desempeño, el valor preponderante que nos dejan. Con una visión totalizada de grupos, de clases sociales, de etnias. Y pienso también que el pasado es fundamental para construir nuestra identidad y saber quiénes somos y entrelazar estas historias de mujeres que son líderes. Y ese creo que es el mejor legado que se puede dejar. Así que felicidades, profesora. Muchas y gracias. felicito también pues, al grupo de lectores por incentivar este tipo de conversatorios que nos nutren a todos y que enriquecen la literatura de nuestro país en hechos históricos que prácticamente no se recuerdan o son olvidados. Muchas gracias. Así mismo es. Claro que sí. Sí, yo quería hacerle la pregunta. Ajá. Aún hoy en día... A las mujeres escritoras nos cuesta mucho más trabajo. Y si cometemos la osadía de triunfar, prepárese para los misiles, porque no soportan que una mujer se empodere, que tenga lectores, que escriba, porque consideran que esa es una profesión única y exclusivamente para los hombres. Así ese comentario es muy cierto, ¿no? Ese comentario es muy cierto y, y, y, y, y duele cuando uno se da cuenta que todavía eso puede continuar, ¿no? Sí, eh, quisiera saber eh, si hay alguien más que tiene alguna pregunta para la profesora Dalva. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Alexis. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, eh, profesora Dalva. Gracias. Y todas las que están participando. Eh. Interesante. Yo, eh, gracias, eh, profesora Dalva, <coughs> por, por, por facilitarme el libro para, para leerlo. Eh, Delicadamente, sí, eh, no, lo, no lo pude terminar por efectos de un viaje. Estoy en hace un mes en territorio francés y eh, en una misión de trabajo entonces pues, este, me, pues desechadamente no lo pude ter, o sea, terminar sin embargo interesante, muy muy, muy bueno la, esa, la obra eh, me gustó mucho eh, y eh, pues como yo estoy yo, yo estoy vinculado a la también, porque estudié en, la, en, en el Departamento de Humanidades, eh, en la licenciatura, y estoy también en Derecho. Entonces, eh, la obra, pues, este, me dice, o sea, nos ayuda a entender. En, en, en mucha parte el rol de la mujer, el rol de la familia como eh, factor, este, eh, básico en la sociedad entonces este eh, de, desde esa perspectiva pues me gustó muchísimo eh, de paso cuando en el viaje, durante el viaje pasé por este, estuve dos días en Santo Domingo en República Dominicana y me encontré en el periódico coincidentemente un artículo ahí eh, este, que, que hablaba de o sea, del tema que es un tema que eh, este, como podemos decir, en, en, en buen panameño caliente, ¿verdad? Este, que de debate. Y allí este, mencionaba que lo, lo, o sea, el artículo lo envíe, o sea, yo, yo, yo le tomé una foto y lo envié allí al, al, al grupo. Y allí habla de, eh, por ejemplo, de Petronila Gómez, que fue la, la organizadora de la liga, de la Liga Feminista Dominicana, por ejemplo. Y ella toca, o sea, casi de forma este, similar a lo, a lo que menciona la doctora Adalba también, que la mujer moderna no pide nada injusto ni abusivo, ni mucho menos que merme los derechos del hombre. Pide la protección legal de su persona y bienes, el derecho de disponer de lo suyo. Que necesita la emancipación legal, que quiere no solo igualdad ante la ley y respeto del hombre, también quiere intervenir en la distribución de las leyes a cuyo imperio ha de someterse. O sea que eh, es, o sea, es un tema que es eh, mundial, es un tema universal, ¿verdad? Y que definitivamente este nosotros, y pues yo yo, no sé, yo creo que soy el de los, sabemos, de los que estamos participando, creo que habemos so, dos varones solamente. Entonces, este sí, uh, es muy interesante y definitivamente que tenemos que abordarlo y tenemos que eh, convivir con el, o sea, con, como ciudadanos, pues, el mundo y ciudadanos o sea, que sea de género, ¿verdad? Este, la pregunta, pues, que le tengo a la profesora Dalva es que, eh, pues, y antes de preguntarle, este, quiero... Recalcar que pues, que la mujer ha, o sea, ha habido un progreso significativo, definitivamente eh, en los siglo y, y parte de este que estamos, definitivamente ha habido una, o sea, un desarrollo enorme eh, en cuanto a la, o sea, a la participación de la mujer en la vida social, en la vida en el en el campo laboral, verdad, todo eso, porque antes solamente eran maestros, solamente eran secretarias y así ahora no ahora tuve la mujer ya o sea en todos los campos nosotros yo fui yo fui en mi universidad yo estudié en San agricultura y fuimos fui, fue la primera promoción donde eh, se graduaron las primeras mujeres allí que nos decían el, la clase de los hermafroditas porque éramos habíamos <ríe> ¿no? Ah. interesante entonces este eh, sí eh, ha habido una o sea, un progreso y ahora este una este, casi todas fueron siguieron estudiando y la profesora por ejemplo está la doctora Claudia García que se graduó en, en Alemania después eh, en lácteos ah. o sea, Lácteo, y todo eso o sea, que hubo o sea, y, y la primera la primera de la clase la, o sea, la más la calificación más alta la tuvo una mujer y creo que Claudia que, que o sea, después sacó el doctorado fue pues, creo que fue segunda o tercera. El asunto es que ellas destacaron y pues a, le abrieron la puerta completamente a la mujer allí en zamorano O sea, fue algo realmente este, que marcó un hito. ¿no? Entonces, un hito muy... para <risa> las mujeres allí en Zamorano. Y también supongo yo que debió haber sido por el tipo de estudios, ¿verdad? Claro, claro, porque era, o sea, prácticamente nosotros eran el era.. Había, o sea, perdón, un internado y mm -hmm. este donde solamente habían hombres entonces a partir del año 83 que fue del año 81 que fue que yo ingresé este, ya empezaron las primeras mujeres que o sea, fue una prueba que se hizo y que, le, y que dependiendo del resultado entonces se iba a seguir aceptando mujeres o no, entonces como el resultado fue excelente o sea, sobresaliente prácticamente entonces se le este, siguieron eh, eh, matriculando más mujeres y ahí ya, ya, o sea, ya, ya posteriormente ya, pues, ya se ve, ya, ya se convirtió en, ya en, en ambos para ambos géneros pues, este, la pregunta que le tenía al profesor profesora pues es que sí si, este, como ella o sea, si ella cómo ella ve el tema de el, el ingreso a la de las mujeres en la sociedad y eso ha contribuido en parte a la, al demoramiento de las familias o, o, o no, porque este, sí a veces eh, hay, hay hogares donde donde eh, la, tanto el hombre como la mujer son, o sea, eh, trabajan, ¿verdad? Sin embargo, este eh, hay hogares donde, donde ninguno de los dos trabaja, por ejemplo, o sea, que. Hay, hay, o sea, como que hay de pronto como que cierta, o sea, como que de pronto puede haber contribuido a la, a la, a la mala distribución eh, o al, ¿cómo se llama?, la, eh, abrir la brecha de la, de la pobreza un poco porque este, sí, eh, hay como ese desequilibrio, ¿no? Eso es lo que, yo, lo que yo siento a veces, que hay como cierto desequilibrio en ese sentido. Porque hay o sea, hay, o sea, hay hogares donde donde tanto el, el hombre como la mujer trabajan, pero hay hogares donde ninguno de los dos ha logrado entrar en el. O sea, consiguen entrar al campo laboral, no sé, o sea, pues... eh, eh, Disculpe, eh, Alexis, ¿preguntaba usted eh, acerca de esa inequidad que hay en el campo laboral específicamente? Sí. En el campo laboral. Ah, eh, eh, Profesora sí, ¿cómo ve usted ese, esa situación de inequidad en el campo laboral en la actualidad? La eh, verdad es, hombres es que mujeres. está limitado todavía y el mayor porcentaje lo tienen los, los varones. no Yo que tengo hijos, hombre y mujer, han ocupado los mismos puestos gerenciales y resulta que mi hijo por él gana mucho más que mi hija. ¿No? O sea que en los asuntos salariales existe esa disparidad increíble, increíble, se mantiene. Por eso cuando se habla en el último capítulo de la mujer de hoy, ahí yo planteo cómo precisamente a las de hoy, a ustedes, las jóvenes, les corresponde seguir luchando para que no haya esa brecha que la hay en los, en los salarios, en los puestos gerenciales, que generalmente los que más ocupan esos puestos también son varones, en el campo educativo no, hay mujeres rectoras, ¿no? Pero en los campos herenciales ocurre ese fenómeno también, que los puestos, altos puestos son est ocupados por hombres. Ustedes ven ahora que en la ACP, si hay una subadministradora, todavía no hemos tenido una administradora, pero esta eh, Ilia Espino de Marota, ella ha escalado a tal grado, a tal grado que ella es la subadministradora del canal de Panamá. Es la mujer que, obtiene, que tiene, yo creo, que el puesto gerencial más importante en el país. Pero eso es muy difícil todavía por la estructura que todavía tenemos nosotros. Si nos vamos a la mujer del campo, es lo mismo. La mayor parte de los que son... Eh, esto, agricultores, por así decirles, pero que ya están organizados, que tienen sus terrenos, sus tierras, sus animales, etcétera, son hombres. Entonces, si la mujer es dueña de sus parcelas, si la mujer es dueña de sus tierras, tiene más acceso al crédito bancario, entonces la mujer no tiene acceso al crédito bancario porque entonces no, tiene, no, no posee esas propiedades. Entonces, todas esas disparidades existen todavía y eh, como les digo eso se ve en todos los niveles porque acabo de mencionar Gerenciana y acabo de mencionar también eh, las mujeres del campo la campesina, pero, pero la, se, la se sigue luchando para acabar pues con esas por brechas, supuesto, por supuesto que sí, se sigue luchando, ustedes lo ven en la política, desde el mismo hogar, el esposo le dice a la esposa no, tú no puedes participar en política y la mujer se siente un poco cohibida y no quiere, si lo logra hacer entonces dentro del partido también se forman como esos, esos grupos. Ustedes ven la cantidad tan pequeña que hay en Panamá de representación femenina, y no es solamente en Panamá, es a nivel mundial. Eso es a nivel mundial. O sea, que el fenómeno se repite, todavía hay muchas cosas que superar. Por supuesto que ninguna de las que vivimos aquí, incluyéndome yo, ¿no? de las que vivimos en la actualidad, hemos sufrido lo que sufrió la mujer del principio del siglo y mucho menos lo que sufrió antes, en los siglos anteriores, porque todas estas conquistas las hemos recibido facilito. Y entonces creemos que siempre estuvieron allí. No, hubo muchas luchas para alcanzarlas, pero ahora corresponde sí. otra lucha. Hay que seguir en eso. La mujer ver, ha demostrado que es buena administradora de, y, y puede hacerlo. Profesora Dalva eh, tenemos otras dos preguntas más. Eh, vamos con Marena Castillo... Eh, a ver, y. Sí. Hola. Y la, y la, y... Hola, profes... Hola, profesora Dalva. Hola, buenas tardes. Le, gusto en saludarla, mi profesora de Panamá, Nación y Sociedad en la UMA. Ah, sí. qué, qué bueno, qué bueno. Me alegro de ver. Eh, éramos del mismo grupo. ¿sí? sí. Pero obviamente sé que con tantos alumnos que pasan por su por sus salones, es difícil de memorizar todo pero bueno <risa> así es pero me da mucho gusto Marena uno de los comentarios que le quería hacer es que en realidad ese libro ha sido como algo bien de mucho de mucha nutrición por decirlo así en el conocimiento porque yo allí he, he llegado a, a saber algunas cosas que para mí algunos nombres de algunas escuelas yo no sabía que o, o sea sí sabía de que por algo le habían puesto el nombre, pero no sabía la lucha que habían tenido esas personas para los nombres de algunas escuelas y todo lo demás. Eh, me resultó demasiado interesante y yo creo que estaría toda la tarde aquí eh, haciendo preguntas, pero gracias, como gracias, sé que gracias. hay participaciones, este, solo sí, quiero resaltar como algunos puntos que me sí, llama eh, eh, la atención. Este, yo me quedé pensando que esto de las mujeres, la lucha las mujeres, eso... Yo pienso que todavía... Yo me moriré y todavía eso no va a terminar, porque... Este, si nosotros vemos, cada día se dificulta más la situación. Entonces, y tan, yo no quiero llegar a, a... a que tengamos eso de que el hombre o la mujer, quién vale más, no. Todo... todo ante los ojos de Dios y todos somos iguales. Pero eso es una lucha que sí. Si este, no sé a quién dirigirle de que pensara que los, las mujeres hacemos el papel tan importante de, de, de traer una vida al mundo, porque todos esos hombres que han sido importantes, ellos no vinieron solos. Que la mujer tuvo que, que haber hecho ese esfuerzo de traerlos aquí. Así que, este pero me da mucha lástima en la actualidad, porque no voy a dos puntos nada más, que la verdad que, que nos están matando. Cada día usted ve mujeres que la mató el esposo, esto del otro, ¿sí? y no nada más aquí, eso es a nivel mundial. Entonces son unas muertes horribles y ya a veces no tanto ni, ni, ni de luchas, ni de ideales, ni de nada. Y... Pues es bien difícil, es bien difícil y eh, ¿qué usted uh, nos recomendaría o, o nos haría saber para que nosotras podamos seguir adelante en esta, en esta lucha para poder ser valoradas? Porque eso es lo que necesitamos, ser valoradas. Porque no nos vamos a convertir en luchadoras y nos va a salir músculo, pero no, si no tenemos cómo demostrarlo, no vamos a ningún lado. Gracias. Así es, gracias, Marena, gracias. Fíjate que yo realmente, como lo planteo, esto es un asunto de educación que empieza en la familia, número uno. Pero si hay un hombre empoderado y una mujer empoderada, es más fácil. Entonces, no se lo voy a dejar todo al sistema educativo. Pero yo creo que eso se enseña. Definitivamente se enseña. Eh, porque hay que enseñar equidad. Hay que enseñar equidad. Así como se enseña también en ética. El robo no es correcto, ¿no? Así mismo, el maltrato, tampoco miren a los grados de violencia que se han llegado en Panamá. Es una cosa impresionante, como tú lo mencionas. Pero si hubiera eh, eso... Es, por eso digo que en el hogar empieza, pero la mujer en este caso, sobre todo las que son docentes o los que son docentes, y me estoy refiriendo a hombres y mujeres en el papel de docentes, son los que pueden llevar también adelante este pensamiento de respeto mutuo y de que somos iguales, ¿Ah? porque ¿por qué llegar a esos extremos? Que el asesinato existe, que el crimen existe, existió y existirá, eso es así. No, no lo vamos a eliminar con unas clasecitas claro que no. Pero sí haciendo algo más para que tanto hombres como mujeres. La mujer primero se valore, como lo dijiste. Ella es la primera que tiene que valorarse. Y luego el hombre valorarla también. ¿no? Pero eso se aprende. Se aprende y se siente. Pero si no se enseña eso, pues van por ahí por la vida acabando con lo que le molesta. ¿no? Muy importante profesora Dalva, lo que menciona, que todas esas cosas se aprenden en el hogar, no solo en la escuela. Eh, bueno, tenemos una última pregunta más. Eh, Minerva. Sí, eh, sí, a ver. Eh, muy buenas tardes, eh, está, profesora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo no, Ay, quisiera hacerle, no quisiera hacerle una pregunta, porque le he hecho muchas, ¿verdad? Sí. Pero sí quisiera resaltar el hecho de que decididamente es para el, el hecho de ser mujer, ¿verdad? Eh, nos da un privilegio único, que es el de la maternidad. Sin embargo, como usted muy bien lo ha ido resaltando a través de su exposición, eh, no es algo que se nos da de gratis. Si uno ve a través de todo el planteamiento de su obra, estas, perso estas personas, ¿verdad? estas mujeres que han sobresalido, han sobresalido a través del ejercicio intelectual. Eso es lo que ha marcado, ¿verdad?, el peso inclusive eh, reciente, ¿verdad?, con la salida de la Angela Merkel, eh, me di a la tarea de, de ver el personaje de ella. ¿Quién? ¿Quién era Merkel? Y es una persona que no fue su naturaleza de mujer la que la llevó allá. Ese fue el peso más grande que ella llevó su, sobre su espalda, ¿verdad?, al punto que ella... Eh, no se declaraba feminista como tal, sino que trataba de llevar las aguas eh, a equilibrio. Calma. Exacto. Eh, pero decididamente lo que la llevó allá fue eso, el ejercicio intelectual. Entonces usted con este libro nos hace eh, reflexionar mucho, ¿verdad? Eh, lo que está haciendo la maestra, que siempre me hago la pregunta, ¿cómo le digo? al director de la orquesta le digo, maestro, pero a un escritor, ¿cómo le digo? Eh, lo que está haciendo Rosmarie a través del círculo de lectores es un ejemplo de la vitalidad y de, de lo que es capaz de hacer una mujer. Y tiene un valor eh, muy especial porque lo ha hecho en un momento donde prácticamente <risa> todo se cerró. Y allí surgió, ¿verdad?, yo no me quedo quieta, mm. pero lo interesante de esto es que no ha sido un hombre, ha sido una mujer, no ha sido el músculo, ha sido el intelecto. Entonces esas cosas tienen un valor muy grande y eh, pues me emociona mucho más saber que es de la tierra chiricana que está saliendo todo este compendio, eh, definitivamente que es un, una tarde de lujo. La que hemos tenido. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, eh, Gracias, Minerva. gracias, gracias eh. Minerva, por las apreciaciones. Y yo quería decir algo un poquito más: solamente que tienen una tarea bien grande la juventud, las generaciones que vienen, una tarea bien grande de seguir luchando, de tomar los ejemplos, de hacerlo en casa de luchar para que en, en los colegios y en las escuelas se enseñe sobre esto. Esto es un trabajo intelectual, sí. Hay que estudiarlo, hay que leerlo. Y si ustedes pueden, también el libro facilitárselo a otros para que lo lean. Ya casi no tengo libros. En el Museo La Casona, aquí en, en David, quedan algunos ejemplares. Ahí se pueden... Ahí se puede comprar, pues, porque allá sí se vende. Yo a ustedes se los regalé con mucho gusto, porque yo quería obsequiárselos para que hubieran leído algo para, para para este para este momento. Tal, y porque sí, y, y porque yo sabía que no habían leído sobre sobre eso, ¿no? Y es una manera de divulgarlo y llegar a otros. Es una manera de empoderar a mujeres y hombres, como yo planteo allí, convertirse en agentes multiplicadores. Eh, me gustó mucho lo que dijo Minerva sobre esto, el trabajo intelectual constante de Rosemary que hace esto y que con tantos compromisos que tiene de esa índole, pero ella ama lo que hace, ¿no? Y cuando uno ama lo que uno hace, para uno no es trabajo, uno lo disfruta, ¿no? Así que esto quería decirle a Rosemary también eso y agradecerle por haber facilitado esta tarde espléndida en que he podido conversar con ustedes y haber compartido mis ideas con ustedes, nada más que haciéndoles la invitación para que los que son docentes, los que no son docentes, que traten de hablar de eso, porque hay personas que no quieren oír del tema. Dicen, no, no, las mujeres se la pasan hablando del feminismo, no, no, ¿para qué quieren los puestos políticos? O sea, eso a mí me ha tocado escucharlo, ¿no? Y entonces digo, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Por qué, eh, porque se cierran de esa manera, ¿Ah? No no lo entiendo, no no lo entiendo realmente. Eh, profesora Dama, una última. Eh, ¿tene tenemos primero, en primer lugar, preguntarle a, a Rose: ¿tenemos suficiente tiempo? Nos hemos, hacerle pasado, una última? nos hemos pasado, ah. pero vale la pena. <risa> ok, eh, bueno, <risa> solamente quería preguntarle lo siguiente: ¿dónde podemos adquirir otros libros eh, suyos y de su esposo Mario Molina que tratan acerca del chiriquí de antaño? de todos esos hombres y mujeres que forjaron esta tierra eh, chiriquí. Eh, quisiera saber dónde se pueden comprar y bueno, quisiera saber si eh, ya sea en formato impreso o como ebook, porque... Me gustaría que pudieran estar disponibles online, por ejemplo, por Amazon, para que eh, chiricanos y panameños residentes en el extranjero puedan adquirirlos. Claro que sí. Son partes eh, importantes de, de nuestra historia que, que ojalá incluso los que se encuentran afuera puedan leerlos. Sí. Así que por eso le quería preguntar dónde están disponibles. Aquí, estos libros. Aquí, se libra, aquí se venden, es en el museo, como les dije, la casona que está en el barrio Bolívar. Ahí es donde se venden todos los libros, ¿no? Esto, no hemos enviado, todos los libros están impresos. Yo sé que la UNACHI sí lo puso esto en la plataforma de, de la UNACHI, ahí es donde está. Eh, pero de, de allí, pues, no sé, no, creo que no, no está en otra plataforma, está en, en la plataforma de ellos. Y esto, en, eh, pueden, entonces, adquirir allí. Ahí hay personal que atiende y que y que puede pues buscárselos, así que solamente allí en Panamá en algún momento se hizo, pero ya no se hace, Yo, posiblemente también la pandemia y todo esto también afectó, pero allí es donde se consigue. Eh, para los que no lo conocen, eh, el Museo la Casona se encuentra en Barrio Bolívar, Barrio Bolívar es el centro histórico de Chiriquí, el centro histórico donde están eh, el antiguo barrio del era el conocido como el antiguo barrio del peligro y bueno, allí voy a se hacer encuentra una, la catedral, así que una, voy a hacer pues una allí se encuentra este museo y okay. también voy a hacer una observación que mi esposo es el que siempre la hace con relación al barrio del peligro. Yo soy de la capital, yo no soy de aquí, así que entonces yo no, pero casi soy de aquí, entonces esto yo no sabía eso antes del barrio del peligro y el barrio Bolívar. Entonces a él Siempre ha hecho la observación que el barrio del peligro empezaba en la calle 10, en la, ah. o sea, no acá, sino antes del parque no era peligro, sino que empezaron a decirle así a todo, sino que era ah. después del parque. Entonces, ah, ok, había una distinción. distinción. Sí, había una distinción, este es barrio Bolívar. No recientemente que era la calle del peligro. Eh, también, pues, sí, podría ser la calle del peligro. Él, él, él, él siempre es el que explica sobre eso, porque a él siempre le incomodo que, se, que hubiera ese, ese error. Pues no. Ah, bueno, Así que, pero este es muy interesante, es muy interesante porque eh, nos ha despertado mucho el interés en estos libros y queremos leer los demás libros también, porque Acá para ilustrarnos bien, y conocer más nuestra está historia. Claro. Está Culturama, cerquita de nosotros, está Culturama, que es otro, otro lugar cultural aquí en David, donde también se han organizado actividades culturales y se venden libros. Ahí también estaba mi libro, pero ahí, ahí creo que del profesor también, pero ahora mismo nada más allá en la casona, en el barrio Bolívar, que queda entre Avenida Sexta y Avenida Séptima del barrio bueno, Bolívar. Bueno, un último comentario aquí, ya por... Ahí. Eh, les, iba de, les informo que la reseña y el comentario acerca de su libro, Profesora Dalva se encuentra disponible en eh, la red social Goodreads, así que allí pueden encontrarlo por el nombre completo del libro el título, van a encontrar también la foto, la mujer panameña en la historia nacional, siglos XVIII al XX, o por su nombre, Dalva Cuña de Molina allí lo van a encontrar, pero ahí está la reseña y el comentario completo bueno. me parece que su biografía también la incluía y para que los que se encuentran fuera de Panamá puedan conocer eh, un poquito más acerca sí, de Laura, ya despedida de despedida yo quiero ah, sí, sí. agradecerle a la profesora Dalba de Molina el aporte en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres y también el llamado a las mujeres para que nos empoderemos tenemos los mismos derechos porque hemos cumplido con los deberes. Gracias, profesora, por su, gracias, vida, por su presentación y por esta tarde de lujo, como dijo Minerva. Gracias, y gracias a todos y a todos los que han participado y han escuchado. Gracias, como Laura. A... Gracias. gracias. gracias. gracias. Bendiciones que pasen bien.